Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Nuevamente resulta interesante con todos ustedes hablar de oportunidades. Trascender lo que significa adquirir un vehículo es una necesidad para todos nosotros. Situación de tránsito, los que nos ofrecen a veces no está a la altura para nuestros desplazamientos, pero poder tener la oportunidad Hacerlo a través de una de las más importantes ferias que se realiza en República Dominicana que llevan a cabo nuestros amigos de Asocibo, para darle oportunidad a todo el mundo que se pueda montar. Precisamente en esta noche recibo la visita de Félix Pujol Jerez, quien es el director ejecutivo de Asocibo, para conversar con todos ustedes. Félix, bienvenido nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, Robert. Tú sabes que está en mi casa. Yo me siento aquí... Como mi casa. Como tu casa, y estamos haciendo los debidos amarres para poderte tener más frecuente en esta casa. Eso es así. Así es, mi hermano Robert. Félix, cuéntame qué tenemos nuevo, qué oportunidades trae Asosivo en esta ocasión y qué tenemos para todos los clientes. Claro que sí, eh, tenemos el placer de anunciar el retorno de las ferias presenciales y nada más y nada menos que en, en el gran escenario del Sanssouci Convention Center que tenemos aquí en el puerto de Santo Domingo accesibilidad, seguridad en el entorno. Ustedes saben que está frente a la Marina de Guerra y todo un ambiente propicio para que la familia dominicana acuda masivamente a verificar las grandes ofertas que tenemos para ustedes. Félix, tú me estás diciendo que en ese gran centro de convenciones que es San Admirado por todos nosotros y una vista frente al mar, la oportunidad de poder compartir nuevamente ese reencuentro con los clientes, con las ferias presenciales en San Susi. Dame detalles de esa feria porque sé que es bastante interesante. Así es Robert y a todos los que nos están viendo, la familia dominicana, el pueblo dominicano, porque saben que es la feria más esperada de toda la sociedad dominicana del 7 al 11 de abril. Con motivo de la Semana Santa vamos a celebrar nuestra acostumbrada autoferia Semana Santa montado con asocivo. Vamos a tener bares y restaurantes, animación en vivo, orquesta, actividades recreativas y culturales. Tenemos ahí representantes de tres entidades bancarias, tenemos aseguradora Es para que usted, si llega montado, que por cierto tenemos facilidades de parqueo, podemos sustituirle su vehículo por el que usted desee. y si llega a pie se va ahí montado. Feliz. Tú hablas siempre de que llega montado, de que se puede ir montado, pero yo me pregunto, en el caso particular de que mi carrito no es muy bueno, tú sabes, un empleado modesto con un carro que tal vez no tiene ciertas condiciones eh. ¿Tú crees que eso me puede ser útil a mí para iniciar, para pagar? ¿Qué, ¿Qué tú haces si yo llego con ese carro tal vez que no es de último modelo, pero que es mi oportunidad para yo adquirir otro vehículo? Por supuesto, Robert. Nuestros asociados tienen un compromiso con la Asociación de Importadores de Vehículos Usados Asociados de recibir en el marco de la feria a todos aquellos clientes que tengan un vehículo y que quieran utilizarlo como como forma de intercambio para el inicial del vehículo que han de llevarse en la autoferia. Nosotros estamos en disposición de recibirle el vehículo, obviamente se le va a verificar las condiciones, se le tasa el vehículo, se le asigna un valor basado en la referencia del mercado y entonces usted puede optar por el financiamiento con tres de nuestras entidades bancarias que son Banco BACC, Banco Caribe y Banco Fiogar. Feliz. Que si yo aplico, como tú dices, que se evalúa mi carro, mi, mi pequeña jipeta, yo puedo automáticamente ahí optar por un financiamiento con esas tres entidades. Claro que sí. Eh, repito, las tres entidades bancarias están en disposición de financiarle hasta el 85% del valor del vehículo con las mejores tasas del mercado y con hasta 60 meses para pagar. Félix, repite eso otra vez. ¿Más del 80%? Más del 85% del valor del vehículo que usted va a financiar. Yo creo que es la primera vez que se ve en estas condiciones en una feria, porque regularmente no se extiende más del 50% o el 60%. Regularmente las otras ferias son las que dan esas condiciones. Nosotros siempre estamos dando las mejores facilidades y hemos repetido las condiciones de hasta el 85% que se dieron en la feria pasada. Y otras condiciones también, como por ejemplo, Robert Aprovecho, para decir que mantenemos las mismas eh, oportunidades no solamente de oferta de feria, sino la facilidad de comunicarte a través de la página web www.asociu.com. ¿Para qué? Para que a la distancia de un celular, de una tableta, de una computadora, puedas acceder, verificar el inventario de vehículos de todos los vehículos que los dealers que participan en la feria tienen ahí exhibidos y puedes también precalificarte o financiar el vehículo desde antes de trasladarte a la feria. Que yo puedo desde ya iniciar mi proceso, ir seleccionando mi vehículo, yo chequeando y ya cuando yo llegue a la feria yo tengo ya ese proceso avanzado. Por supuesto que sí. Tanto esa facilidad como hacerlo de manera presencial, porque repito, en la feria vamos a tener las tres entidades bancarias que están en un área de la feria. Van a estar exhibidos todos los vehículos y más de 60 dealers que van a participar con el más grande inventario de vehículos usados ahora mismo. Tenemos la aseguradora Atrio Seguro y la Monumental de Seguro que también le van a colaborar en el caso de que ahí mismo usted también quiera eh, sacar su, su seguro del vehículo. Recuerdo que ustedes en diferentes ferias, cuando hacían aquellas presenciales en la ciudad ganadera, tenían allí también la oportunidad de estaciones para renovar licencias, el plan piloto, todas las entidades que convergen dentro del sector vehículo para poder dar todos esos servicios. ¿En esta ocasión cuentan con esto, Feliz? Sí, estamos en el proceso porque las facilidades del Intran, eh, dado que lo están utilizando en otros lugares, sí. nos han dicho que eh, nos van a facilitar la, la, la oportunidad de que podamos hacer la emisión de la licencia, pero quizás no con la amplitud que lo tenían sí. en otras ocasiones, pero sí nos han prometido que, que así será. Ok, y lo que te digo, el proceso de verificación de vehículos a través del plan piloto, ¿y eso estará disponible? Estamos en el proceso también, nos acaban de confirmar, precisamente sí, en el, en el día de hoy, que vamos a poder contar con ellos. Félix, algo muy importante, una feria da la oportunidad a compartir en familia, yo puedo ir con mi esposa, mis niños, poder tener otras atracciones que mientras yo veo mi vehículo, mi esposa, mis niños, puedan compartir ahí, disfrutar de algunas picaderas y demás. Claro que sí, eh, de hecho es uno de los grandes atractivos que nosotros brindamos, sabemos que a los dominicanos nos gustan mucho los vehículos, y no es solo para ir simplemente a, a hacer una transacción comercial, veo el vehículo, me monto y me lo llevo de inmediato, no. Nosotros hemos creado todo un espacio para el disfrute de la familia, de manera que nosotros tenemos áreas para adultos como bares y restaurantes, tenemos un área infantil para Silencio. que los niños que acudan con sus padres a verificar los vehículos y a adquirirlos puedan también disfrutar en su espacio particular. Tenemos animación en vivo, actividades recreativas y culturales, tenemos orquestas y tenemos sorpresas también que esperamos que ustedes la disfruten cuando acudan allá a San Susi Convention Center. Félix, bueno, yo creo que queda poco espacio para reiterarle a la audiencia. Creo que es una oportunidad. Ahora, Félix, aquí entrenó no, que no se escuche muy fuerte, tú sabes que a veces hay empleados públicos que tienen un dinerito ahí, que le falta una parte, eh, ¿se pueden haber algún tipo de oportunidades de carro económico, Félix? Claro que sí, tenemos todas las marcas prácticamente de vehículos usados en muy buenas condiciones y de todos los rangos o segmentos del mercado. No se queden pensando que es una feria solamente para vehículos de alta gama, tenemos todo tipo de vehículos. Así que acudan allá y lleven también a su familia. Excelente, Félix. Reiterarle por favor a la audiencia de este espacio, a partir de cuándo inicia esta interesante Feria de Asocivo. Para mí yo creo que ustedes son los papás de la feria, ¿eh? ¿A partir de cuándo tenemos? Así es, las ferias más esperadas y la más grande autoferia de vehículos usados las organiza Asocibo. del 7 al 11 de abril, de manera presencial en el Centro de Convenciones de San Puerto Santo Domingo, estaremos celebrando nuestra trigésima tercera versión de ferias en San Susí Convention Center. Señores, yo creo que es una oportunidad para usted que esté en la ciudad, usted que esté en la provincia de Santo Domingo, en cualquiera de los municipios, simplemente a un paso usted poder nuevamente encontrarse con sus amigos, compartir ahí en esta gran feria de asosivos. Ya Félix Pujol Jerez lo ha dicho de manera muy clara, oportunidades para todos y todas en esta Feria de Asocibo. Félix, reiterar las gracias hermano siempre. Gracias a ti Roble, a Robert y a todos los que nos escuchan. Señores, desde ya a prepararse de su dinerito, vamos a activarlo, ese vehículo vamos a cambiarlo, una oportunidad de andar montado pero bien montado con esta Feria de Asocibo. Hago la pausa y retorno de inmediato con todos ustedes.